Una noticia ayer eh, realmente nos acudió, uh -huh. ¿no? Como cada vez que nos toca hablar sobre femicidios en Tucumán, en el país. Y vamos a hablar con quienes realmente vale. saben, como hacemos siempre desde LB 7 Radio Tucumán. Le damos la bienvenida a Yanina Muñoz. Ella es parte de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Yanina, bienvenida. Carlos lleva te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día al piso y a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Eh, bueno, la verdad, choqueados con este femicidio que ocurrió acá en Tucumán. choqueados eh, con cada nuevo femicidio, ¿no? Porque lamentablemente en las últimas horas mataron mujeres en Buenos Aires, mataron mujeres acá en Tucumán. Eh, fue terrible lo que pasó en las últimas 72 horas y por eso eh, te queríamos consultar a vos... Mm. Eh, porque, por ejemplo, eh, ayer teníamos el dato erróneo al parecer de que el femicidio de Rosa había sido el primero del 2023 en Tucumán y al parecer ese dato estaba equivocado, ¿puede ser? Nosotros lo que tenemos registrado sí es este caso de Rosa como el primero de, del 2023 porque todavía está en investigación eh, el caso que sucedió en Alderete, ¿no? Todavía eh, todavía hay investigaciones, si bien está la autopsia preliminar y escuchábamos ayer al abogado de, de la familia de Melina, eh, y nosotros, nosotros tenemos varias categorías que registramos desde nuestro observatorio. Eh, y ese caso estaría como una muerte de una mujer en investigación, ¿no? Uh -huh. Porque lo que ha salido, por lo menos el parte oficial de, de la policía, ¿no? Que se hizo presente ese día, eh, habría dicho que sería por causas naturales, ¿no? Pero si bien eh, nosotros inmediatamente tuvimos la primera noticia que fue que era un femicidio porque la familia salió a decir algunas cosas y, y sigue, ¿no? Poniendo en duda algunas cosas y está investigando, hacer parte del proceso de, de la fiscalía, eh, lo que sí hemos confirmado ayer que está caratulado como homicidio, entonces claramente puede terminar siendo un femicidio, así que nosotros todavía lo tenemos en en, en una muerte, este, en investigación, en proceso de investigación. Eh, nos pasa en realidad nosotras que, que hacemos este trabajo, digo, bueno, Agarrando el año, nosotras el informe de todo el año, nosotras tenemos categorías que, que nos muestran la complejidad que tiene esta problemática en la realidad, ¿no? Nosotras el año pasado, el 2022, terminamos con 392 muertes violentas de mujeres travestis y trans. Esta categoría es un poco más amplia que lo que significa el femicidio, ¿no? O sea, donde hay realmente. En, indicadores o determinaciones de que dio violencia de género en ese hecho eh, claro. puntualmente, digamos, ¿no? Nosotras de esas 392 muertes violentas de mujeres en toda la Argentina, pues, tenemos registrados que 233 fueron femicidio, ¿no? Entonces esos números eh, a nosotras nos permiten graficar lo que ha pasado con la ...con la violencia en su máxima expresión en la Argentina en el 2022. Eh, la verdad que sí son datos preocupantes para nosotras, ¿no? Nosotras sí tenemos que resaltar eh, el dato que, que, que surge en nuestra provincia, que en realidad son dos datos a resaltar en el 2022 el primero tiene que ver con que nosotros en el 2022 hemos registrado mucha menor cantidad de femicidios que los dos años anteriores que el 2020 y el 2021 sí. eh, que fueron los años en que más hemos registrado femicidios en nuestra provincia con 19 cada año 19 femicidios cada año y que nuestra provincia estuvo en lo que nosotros hacemos eh, como la tasa de femicidios nosotros sacamos la tasa de femicidios por cantidad de población, habitantes mujeres de cada provincia y de la Argentina, ¿no? Sí. Nosotros en, en el 2020 y el 2021 Tucumán estuvo entre las tres primeras e incluso parte de ese periodo llegó a ser la primera provincia con la tasa más alta, ¿no? Nosotros hemos salido de, de esa línea, digamos, de esa tasa, eh, incluso en el 2022 terminamos muy por abajo de la media nacional, en, la Argentina tiene una tasa de femicidio del 0.9, femicidios por cantidad de habitantes mujeres en todo el país, y nosotros en Tucumán terminamos con el 0.3, ¿no? Claro. Eso para nosotros es un dato muy significativo que, que puede este, evidenciar o manifestar, mostrar muchas cosas, ¿no? Lo primero para nosotros, y que sí lo hemos podido este, de alguna manera... Eh, comprobar o que hemos sido parte también es que si sí hay medidas que se han ido llevando adelante en la provincia que no venían llevándose adelante, ¿no? Entonces claramente hay cosas que se han hecho en el interior, se han abierto centros de vías, se han abierto eh, capacitaciones, hay una política de seguridad eh, con, con una línea muy clara en la detención del agresor y eso nos ha permitido también a nosotras visibilizar otras cosas, ¿no? Eh, sí. Primero eso, porque es un dato muy importante para nosotras eh, Resaltar eso, porque este feminicidio que ocurre eh, O estos casos, porque nosotros tenemos Este este caso de, de esta muerte de mujer en proceso de investigación este año Ya tenemos este un caso este de una muerte violenta ¿no? De una mujer que, que se arrojó de un balcón que Para nosotras esta es una muerte violenta eh, y después tenemos un intento de femicidio muy grave que sucedió el, el domingo pasado en las, en las Talitas, donde un hombre prendió fuego a su mujer eso. y terminamos con este caso, o es el último que registramos, que es el caso de Estación Araos, ¿no? Que sí. es el femicidio de... Estos casos claramente para nosotras encienden la alarma de lo que puede llegar a ocurrir en el 2023 y que nosotras tenemos digo que poner en agenda estos casos para que se sostenga el trabajo que se hizo el año pasado que marca claramente ese descenso en los femicidios eh, pero se profundicen también otras cosas, ¿no? Porque ahí yo mencionaba esta política de seguridad y a nosotros sí nos ha permitido registrar este o, esta otra categoría que son los intentos de femicidio, ¿no? Los intentos sí. de femicidio, los ataques que tienen como objetivo matar que por distintos motivos no llegan a concretarse, ¿no? Eh, nosotros el, el, sí eh, Justo eh, va ahí un poquito relacionado con lo que estabas mencionando eh, ayer yo mencionaba esto de que se suele creer que las mujeres estamos desprotegidas, entre comillas cuando estamos en la calle, y en realidad está comprobado por los diversos observatorios como MUMALÁ que eh, donde más inseguras estamos es dentro de nuestras propias casas porque la mayoría de los femicidas son la pareja o expareja de esa mujer. Sí, sin duda. Nosotras eh, siempre visibilizamos algunas variables, ¿no? Y, y la variable que siempre eh, es más resaltable, que, que tiene que ver con los, con los vínculos, digo, el vínculo... Eh, en el total del 2022, eh, el 91% de los feminicidios fueron cometidos por personas del círculo conocido de la víctima, ¿no? Parejas o exparejas, familiares, directos o indirectos y conocidos. Entonces ese sí es un dato que nosotras eh, venimos resaltando y, y, y después que eh, el lugar del femicidio eh, sigue siendo... Eh, la, la vivienda de la víctima y la vivienda o la vivienda que comparte con el agresor, ¿no? la vivienda compartida que es en un 65%. Esas dos variables se vienen repitiendo. Nosotros el año pasado hemos hecho eh, dos informes, ¿no? un informe a los siete años del primer ni una menos, eh, con todo el registro de feminicidios que ha hecho nuestro observatorio. Nuestro observatorio empezó a registrar ese año justamente del primer ni una menos. Y, y sale esa variable, ¿no? Esta variable se sostiene en todos estos años y nosotras sí la hemos podido trabajar y, y, y poder poner en torno a la reflexión cuando pasó eh, la cuestión de la pandemia, ¿no? Y, sí. y se puso como primer medida el aislamiento preventivo social y obligatorio que nosotras pedimos que se tenga en cuenta la problemática de la violencia porque justamente estas dos variables eh, iban a evidenciar la gravedad que que esa medida tenía para quienes estaban en situación de violencia, ¿no? Digo, eso es algo que se repite. Después, con lo que estaba mencionando hace rato, nosotras una cifra que vemos creciente que es una categoría que nos muestra que, que esta problemática... Tiene muchos aspectos, es los de intentos de femicidio. ¿no? Esa es una cifra creciente. En todo el país, nosotros terminamos registrando en el 2022 425 intentos de femicidio. Nuestra provincia registró 55 intentos de femicidio. Eso es mucho más que en el 2021. Nosotras en el 2021 registramos 24 intentos de femicidio. ¿no? Y si está. ...relacionado un poco con lo que mencionaba también al inicio, ¿no? Con la política que lleva adelante el Ministerio de Seguridad con la detención del agresor... ...pero sí nos pone a pensar, y nos ha pasado ya este año con algunos casos que nos han contactado... Eh, ...que realmente tienen eh, tienen detienen al agresor, pero el de, la detención es un periodo corto, ¿no? nosotros teníamos eh, una interconsulta el otro día con, con un caso y hay una detención de cinco días no en un ataque muy grave para nosotras y la verdad que eh, sí sí eso nos parece que que nos pone ahí eh, a pensar cómo podemos eh, realmente profundizar o, o o de alguna manera pensar de otra manera el acompañamiento a la víctima, ¿no? O sea, en este en este caso, ¿cómo garantizamos la seguridad y la protección en ese sentido? Pero también no dejar de lado el acompañamiento legal, el acompañamiento social y psicológico que necesita la víctima para poder salir de, de esa situación, ¿no? Porque la víctima sabe que cuando ese agresor salga eh, puede volver a, a buscarla, ¿no? Entonces, claramente las medidas cautelares incluso y, y nuestro propio nuestras propias cifras siempre lo demuestran eh, siempre siempre hay un porcentaje que había hecho la denuncia y que tenía medidas de restricción de acercamiento no para el 2022 fue de un 16% quienes habían denunciado y casi más de la mitad tenía alguna medida de restricción de acercamiento no de, de ese 16% la verdad que para nosotras bueno, este caso enciende esto que nosotros decíamos, la alarma y la preocupación para este año. Nosotras a nivel nacional eh, vamos a volver a presentar nuestro proyecto de declaración de emergencia, donde hemos puesto una serie de puntos que nos parece son importantes. Nosotros terminado el 2022, ya casi finalizando. Hemos enviado la tercera carta al Gobierno Nacional, particularmente a la nueva ministra. Esperamos este año poder concretar eh, alguna reunión o hacerle llegar algunas propuestas o miradas que tenemos desde donde nosotras trabajamos, ¿no? Desde nuestro observatorio y desde el trabajo que tenemos en territorio a lo largo de, de, de la Argentina, ¿no? La verdad sí. es que, que a nosotras sí nos preocupan estos números que, que según todos nuestros informes se mantienen, ¿no? Se mantienen todos los años y, y bueno, y estos casos, bien vos decías recién, estas últimas 72 horas han sido realmente... Eh, muy choqueantes para, para nosotras, ¿no? Con todos los casos que se han conocido públicamente en la Argentina y donde Tucumán termina siendo parte de, de, esa, eh, de esa situación también, ¿no? Entonces, sí. eh, recién empezamos el año y nos parece que no se puede dejar de analizar eh, todos estos casos que nombraba recién en, en lo local y por supuesto en lo nacional también lo estamos poniendo en agenda nosotras. Totalmente de acuerdo. Yanina, eh, para todas las mujeres que están escuchando y por ahí se quieren acercar, eh, uh -huh. te escuchan a vos y se quieren acercar a Mumalá eh, porque necesitan una escucha, uh -huh. o tal vez para sumarse y poner su granito de arena también, eh, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotras eh, principalmente trabajamos con nuestras redes sociales, tenemos la página de Facebook que es Mumala Tucumán, eh, tenemos Instagram y Twitter, recibimos ahí las consultas y, y ahí también publicamos, nosotros tenemos una posta que está saliendo a los barrios con información, la posta sobre violencia, que sale a los barrios o tenemos otras actividades que estamos pensando para este año, eh, así que ahí pueden encontrar eh, esa información, ¿no? nos pueden dejar un contacto y una compañera se comunica para poder o hacer la consulta o sumarse a las actividades que estamos llevando adelante. Janina, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu palabra, eh, y sabes que acá tenés a LB7 para todo lo que necesiten difundir desde Mumalá. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, y ya nosotras sacamos una actualización mensual de nuestro registro, así que la primera actualización ya la estaremos difundiendo a finales de este mes.